Gracias por asistir a Amenofis TV. Los OVNIs Para Carles Schapler, el área neutral, llamado pared o muro de bloche en un imán de barra, donde la polaridad no es ni norte ni sur, fue de gran interés y significado. En el dispositivo Schapler se observa que el área vacía entre los dos imanes corresponde a este muro de Bloch de neutralidad. Es este área neutra el área cargada eléctricamente por puesta a tierra cuando el dispositivo se pone en funcionamiento. El resultado es un nuevo tipo de magnetismo, un magnetismo incandescente en el que, según los intérpretes de Schapeller, la electricidad es estacionaria y el magnetismo se irradia. En el muro de Bloch, el punto de magnetismo cero, sin giro e inversión magnética es el punto, por lo que Schapeller teorizó, la energía entra y se irradia en forma de gravedad. Por lo tanto, según un intérprete, la gravedad es un cuádruple, cuatro polos, en lugar de dos polos, 360 grados de irradiación de empuje pero lo más asombroso sobre el poco conocido Schapeller fueron sus puntos de vista extraordinariamente revolucionarios y proféticos sobre la termodinámica, puntos de vista que, en su día, lo habrían despedido rotundamente como un chiflado, pero unos 35 años más tarde, se convirtió en un nuevo y emocionante campo de la física y la investigación química. Esa área es la termodinámica y la cinética de sistemas sin equilibrio. Schapeller tenía algo que decir sobre la segunda ley de la termodinámica. Dijo que había otro ciclo termodinámico desconocido que se desarrolla frente a la segunda ley. Para nombrar esta idea la llamaremos termodinámica inversa. Es el reverso de la segunda ley de la termodinámica, ya que conduce a un aumento de la entropía. No solo hay un aumento en el orden por el aumento del frío. Schapeller construyó su dispositivo esférico principalmente para demostrar los principios detrás de esta termodinámica inversa. No fue diseñado como una máquina práctica. Tanto Schapeller como Schauberger estaban implicando una física basada, no en procesos inanimados sin vida como en la física que hemos llegado a conocer, sino en procesos creativos y animados. Los puntos de vista de Schapeller. En termodinámica fueron verdaderamente revolucionarios y algunas décadas antes de su tiempo, hasta que Ilia Prigochen ganó el premio Nobel de Química precisamente por su trabajo pionero sobre principios autoorganizados evidentes en sistemas conducidos a un alto estado de no equilibrio en 1977. El nuevo paradigma. Una versión impresionantemente simple, pero de gran alcance, fue simplemente que el equilibrio había sido reemplazado por el no equilibrio en la física, especialmente para el análisis de sistemas. RAM de cuatro ondas de mezcla. Los experimentos alemanes con prototipos de materiales absorbentes de radar RAM arrojaron resultados sorprendentes. En estos experimentos, según el teniente coronel Tom Barden, los alemanes a fines de 1945 descubrieron que las ondas de radar en un material no lineal dieron como resultado el fenómeno de una onda de expresión longitudinal superluminal. Al hacerlo, los alemanes habían traído los paradigmas de la física más allá de las convenciones de la física y lineal y que se estaba perfeccionando en los laboratorios aliados, en gran parte bajo los auspicios del proyecto Manhattan. No rechazaron un concepto de aether, sino que reemplazaron la idea estática del siglo XIX por un éter dinámico. Este aéter dio lugar luego a las fuerzas y partículas de la física convencional a través de diversas combinaciones morfológicas de estructuras vorticiales rotatorias, por lo que su forma de pensar principal era no lineal, en una palabra, puramente topológica. Schapeller logró crear una tecnología exótica en un tipo de combinación no convencional. Seguiremos informando. Gracias por tu tiempo y no olvides darme un like.